Hace poco terminé de escuchar el audiolibro de Innovators, los innovadores, por Walter Isaacson, que es una biografía de todos los que, eh, bueno, no, no de todos, pero de muchos de los que estuvieron involucrados en el desarrollo de distintos avances tecnológicos eh, relacionados con, la, con las tecnologías de información y telecomunicaciones. Entonces empieza con Ada Lovelace y Charles Babbage, mediados del siglo XIX que pues, plantean no solo las primeras computadoras generales que pues, en ese entonces todavía serían mecánicas, eh, sino que a Ada se le considera la primera programadora porque ella tuvo la visión de todo lo que se podría hacer con, bueno, no de todo, <risa> pero digamos mucho de lo que se podría hacer con, con una máquina de propósito general, y, y pues sin embargo pues, la tecnología no, no estaba disponible, estaban un siglo adelantados a, a lo que tenían, a la mano y pues fue hasta eh, pues después de la Segunda Guerra Mundial que, que se pudieron construir las primeras computadoras digitales eh, de propósito general entonces pues cuenta toda esa historia también de las primeras computadoras cuenta brevemente un poco sobre la historia de Alan Turing eh, de Claude Shannon eh, Vannevar Bush eh, Digamos, muchísimos personajes. Eh, es, es interesante porque pues, cuenta brevemente el, la mini biografía de, de cada uno de ellos. Eh, también es interesante el, la perspectiva sobre las primeras programadoras que eran mujeres. Se consideraba que la programación de las primeras computadoras era como que lo, lo fácil y por lo tanto se lo daban a las mujeres. Pero pues resulta que si tú tienes una máquina muy poderosa y no puedes programarla o es muy difícil programarla, pues no te sirve de mucho. Entonces, los avances que las primeras programadoras hicieron, pues también ayudaron a que, a que las computadoras fuesen útiles y, y también poderosas. Eh, después, explicas sobre distintos desarrollos tecnológicos que tuvieron... Eh, distintas implicaciones. Entonces, eh, primero vienen los transistores que miniaturizan, eh, eh, bueno, hacen más pequeño y más barato eh, pues, hacer cálculos eh, electrónicos. Y su, pr su primera aplicación fue en, en radios portátiles. Antes, pues, los radios eran unos muebles enormes y, pues, básicamente la familia la tenía que lo, lo tenía que escuchar todos juntos. Entonces, eh, pone la, la hipótesis interesante de que justo en los cincuentas y sesentas que empiezan a, a propagarse los, los radios eh, portátiles y personales, pues eso permite que haya este rompimiento generacional que se dio en esa época, porque imagínense que yo quisiera escuchar a los Rolling Stones en el radio de, de la familia y, y pues, digamos, obviamente los adultos, ¿no?, permitirían eh, tal, tales despropósitos. Entonces, el, en buena medida, todo lo que se logró en los cincuentas y sesentas, eh, digamos, eh, to, todos los cambios sociales y culturales, eh, pues tuvieron, en, bueno, en, en cierta medida más bien, eh, pues fue, fue una consecuencia de, del desarrollo tecnológico de los transistores. Y pues bueno, después la miniaturización ha seguido durante décadas, eh, pero pues un, una de las tecnologías que, que permitió que esto continuara fueron los microprocesadores, que pues llevaron a que las computadoras de nuevo bajaran de precio, aumentaran su capacidad, y, y esto pues aunque en los 60 ya había la visión de computadoras personales, pues no eran ni costeables ni posibles de, de reducir, a, a, al, al tamaño necesario, ¿no? entonces eh, es interesante cómo, eh, pues en cierta medida hubo muchos visionarios que ya tenían ideas, pues de lo que llegó a ser Internet o redes sociales, eh, de los usos que les damos ahora a esa tecnología, pues antes de que hubiera las capacidades para para hacerlo. Después también cuenta la historia sobre, sobre las computadoras personales y cómo se empiezan a, a propagar por todo, pues digamos, eh, más allá de, de las universidades y de las empresas y de, de, de la industria militar. Eh, y, y entonces los usos que la gente común y corriente, bueno, los ciudadanos en general le dan a las computadoras pues es mucho más diverso a, a los que originalmente se había pensado que, que puedan tener las computadoras. Y, y cuando se desarrollan pues todas las tecnologías que desembocaron en internet y, y la web y pues todo lo que tenemos ahora eh, esto también permitió nuevas maneras de, de interacción y, y esto es importante porque no solo eh, permitieron pues, que compartamos memes o algo así, ¿no? sino que eh, antes eh, pues, la tecnología que había era de, pues, de difusión, entonces había eh, radio, televisión, periódicos, pero era de uno a muchos o de pocos a muchos, de cómo se había eh, eh, eh, eh, difusión de esta información. Y, y fue, pues, justo hace más o menos 20 años, con Internet 2.0, que se empieza a hacer eh, muy fácil eh, publicar contenido a través de blogs. Eh, y, pues, ahora, digamos, con servicios de microblogs como Twitter o en redes sociales como Facebook o LinkedIn o muchas otras, eh, pues, digamos, la, la generación de contenidos se, se ha explotado. Entonces estamos en, en una sociedad, digamos, apenas 20 años, donde el contenido o la información, el conocimiento, ya no se produce de uno a muchos, sino de muchos a muchos. Y esto obviamente tiene ventajas y desventajas, porque pues, también hay dinámicas de información que antes no se tenían, tenemos eh, pues, desinformación, cámaras de eco, y digamos en algunos casos también polarización, entonces, eh, esto pues, todavía se está estudiando qué mecanismos llevan a, a distintas situaciones deseables o no deseables. Pero algo interesante es que eh, pues después de, de las guerras, como que había dos visiones futuristas: una de George Orwell, de, eh, expuesta en 1984, en, en su novela 1984, y otra de Aldous Huxley, expuesta en su novela Un Mundo Feliz. Y, y lo interesante es que, pues, a final de cuentas, nuestro futuro, bueno, nuestro presente, que fue el, el futuro de ese entonces, eh, resultó ser mucho más como Un Mundo Feliz que como 1984. ¿Por qué? Por la tecnología de información y telecomunicaciones. Porque justamente la idea del gran hermano eh, asumía que toda la información era controlada por el Estado. Eh, y pues esto, aunque algunos estados intentan hacerlo, digamos... Eh, Corea del Norte todavía lo, lo está haciendo, eh, China tiene una censura bastante fuerte y una regulación eh, arbitraria, eh, pero en la mayoría de los países y en otros países, pues digamos, aunque haya restricciones, se comparte mucha información. Eh, pues digamos, ese futuro distópico eh, pues, no, no se alcanzó, ¿no? Alcanzamos otro futuro distópico un poco diferente. Eh, pero digamos, es, es interesante cómo la tecnología pues ha, ha estado transformando nuestras sociedades eh, y, y pues será muy interesante ver qué, qué es lo que nos deparan las próximas décadas y cómo eh, podríamos o no aprovechar esta tecnología para mejorar la desigualdad o distintos problemas eh, globales o, o tal vez no. ¿No? Entonces, eso, obviamente eso ya dependerá de nosotros, pero les recomiendo mucho el libro. Está, está bastante interesante eh, pues conocer toda esta historia que pues ha tenido implicaciones transformadoras en nuestras sociedades.